Hace cuatro años lanzamos nuestro primer curso, Excel para negocios, un curso que pretendía solucionar los problemas de productividad en los negocios y en las empresas. Y hemos actualizado el curso en su totalidad, con la última versión de Microsoft Excel. Hola, mi nombre es Johnny Mora, tecnólogo de multimedia y profesor de informática en mi país. Y bueno... Este curso persigue que los estudiantes puedan adquirir destrezas en el uso de Microsoft Excel, pero con un enfoque orientado a los negocios. Y con nuestra metodología, podrás dominar más de 80 fórmulas de Microsoft Excel para trabajar con productividad en los negocios y en las empresas. Sin mencionarte los temas que abordaremos en el curso, los cuales son... El curso tiene más de 50 lecciones explicadas en un lenguaje sencillo para que cualquier principiante o usuario intermedio pueda comprender este programa sin ninguna dificultad. Aprende Microsoft Excel de una manera profesional con un curso que lleva ejercicios descargables, certificados de participación, acceso de por vida y garantía de calidad, lo que indica que si el curso no cumple con tus expectativas, se te hace un reembolso de tu dinero. Únete ahora a los más de 35.000 estudiantes que han tomado este curso y lleva la productividad de tu negocio o empresa a otro nivel. Te espero en el curso.